Recuerda que mi padre nos compró un video pack Philips, que era una consola de cartuchos y los cartuchos tenían como una especie de mango, eran negros y tú los insertabas tal cual encima de la consola y los gráficos eran muy, muy vastos, eran píxeles Recuerdo uno que era un videojuego de bolos De Selinivan Un montón de píxeles blancos ¿Vale? Simulando los bolos Y un píxel que era la bola que se movía De izquierda a derecha, entonces tú la tenías que lanzar En el determinado momento, que no recuerdo cómo se lanzaba Tampoco, lanzabas la bola Y según la letra que escribía Borraba píxeles, entonces sonaba un sonido ¡pi, pi, pi, pi! Y estos eran los bolos que tirabas Tenías dos oportunidades y como el juego de bolos normal Digamos que simular una partida de bolos pero recuerdo que era, era unos gráficos super simples, pero para mí aquel claro, yo era lo que decía Holdy antes, eh, yo me yo me imagino una bolera y lanzando el, el, la bola y para que a mí me descubrió un mundo nuevo. Era, lo recuerdo con mucho cariño a mí mis padres mientras estuviéramos felices y nos divirtiéramos y tuviéramos un, una afición sana ellos se esto como algo sano no, no estaban preocupados entonces yo recuerdo que, que, que me gusta competir y jugar mucho con mi hermano Pasábamos muchos ratos jugando Pues primero con el video para luego vino una atari hit beat luego llegó un spectrum 48k 128 y así hasta la actualidad